habló este viernes en Mendoza sobre los desafíos que tendrá el próximo gobierno para bajar la inflación y apuntó contra la gestión del presidente Mauricio Macri por encarar de manera equivocada el fenómeno inflacionario. Cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción, baja el empleo. Cuando baja el empleo, produce pobres. Para cambiar este circuito hay que poner dinero en los que consumen, dinero en el bolsillo de los que consumen, de los que trabajan, de los jubilados. Hacer un acuerdo con los empresarios, hacer un acuerdo con los sindicatos y a partir de allí empezar a volver de vuelta en marcha la economía, a volver a poner en funcionamiento el circuito virtuoso, no este circuito tan vicioso y tan dañino que ha implementado Macri, tratando de lograr el equilibrio fiscal, mejorando el superávit comercial, preservando las reservas pocas que nos quedan y tratando de aumentarlas, cumplir nuestras obligaciones externas, no a costa siempre de los mismos, son los esfuerzos que tenemos que hacer. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, porque Macri ha destruido la economía argentina. Anabel Fernández Agasti, senadora y candidata a gobernadora de Mendoza. Necesitamos, junto a las medidas que va a tomar Alberto, apoyar la producción y generar empleo genuino. Y por supuesto también un fondo compensador de la tarifa eléctrica para la producción. La única manera que nosotros tenemos que de ayudar a nuestros productores, a nuestras pymes, a nuestros comerciantes, es bajándole los costos que hoy, gracias a la política de Mauricio Macri, han subido o han sido dolarizados. Entonces la provincia tiene que estar codo a codo trabajando con aquellos que producen empleo, que es el sector privado, y así lo vamos a hacer, obviamente con estrategias en conjunto con todos nuestros intendentes y por supuesto con una gran ayuda del futuro Presidente de la Nación. gobierno Mauricio Macri aprovechó el acto por los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional para retomar el proselitismo. La oportunidad se dio en el Museo del Parque de la Constitución... ...en la ciudad de Santa Fe... ...al cumplirse un cuarto de siglo del fin de la convención... ...que modificó la Carta Magna. Los argentinos queremos vivir en democracia republicana... ...con instituciones respetadas... ...que también nos respeten a nosotros... ...a todos los argentinos... ...y no solo a aquellos que tienen acceso... ...a funcionarios o dirigentes para pedir un favor... ...o alguna excepción... ...ese es un gran paso que dimos juntos... Lo dimos juntos como sociedad y tenemos que seguir dando pasos en ese sentido. Y es imposible hacerlo sin una constitución fuerte, sin argentinos dispuestos a defenderla, a vivir en paz de acuerdo a lo que establece y defenderla. No hay mejor manera de defender la constitución que acatarla, no atacarla, acatarla. La posibilidad de seguir transformando para siempre la Argentina, para siempre la Argentina, está en nuestras manos. Como se los he dicho una, una y otra vez, depende de nosotros y de nadie más. Economía El economista Carlos Melconian consideró que el país atraviesa una transición económica a raíz del resultado de las PASO y aseguró que así hubiese sido también sin las primarias ganaba el oficialismo al gobierno que pierde le gusta hablar de transición así que yo no voy a hablar de transición política pero sí voy a hablar de transición económica porque aunque hubiera ganado el oficialismo este periodo de acá diciembre iba a ser de transición económica y si vos estás anunciando que vas a la pelea y vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste aplaudo la moderación es muy valioso, muy, muy valioso. Me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no sepo, al valor del tipo de cambio. Vos tenés que pensar que el fondo, ahora cuando viene acá, ¿Quiere tratar de hablar con el equipo o con el candidato que puede ganar? ¿Quiere tratar de hablar el acuerdo con el fondo? Ahora hay que reelaborarlo a futuro. O sea, no es que el gobierno... Tiene un acuerdo hasta primer semestre del 2021 que entre vos y yo... De enero en adelante, no va más. Política. Los enviados del Fondo Monetario Internacional le plantearon al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y a sus principales colaboradores, que las PASO habían dejado como consecuencia un notorio vacío de poder en la Argentina y que era algo que debía resolverse. En ese marco, apareció en el diálogo la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones. El ex abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, calificó de plagas a los periodistas del canal C5N que fueron agredidos durante la manifestación en la Plaza de Mayo a favor de Mauricio Macri. El letrado opinó sobre el proceso judicial que mantienen Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa oil combustibles y la prisión preventiva de ambos. Con lo cual yo no quiero opinar de un juicio que, que, del que no estoy participando Ni tampoco <ríe> también de manera parcial Porque uno toma algunos elementos sueltos Por supuesto que yo me hago cargo de que los imputados tienen el, el canal de noticias Y en consecuencia toda la, la plaga de, de periodistas que existen en, en ese medio Bueno, córrer del juicio no es justo, etcétera, bueno Bien, son, son las reglas, lo que digo que respetemos en ese caso este, la, el, el desenvolvimiento del proceso y bueno, el que los jueces fallan. Este es el momento de mostrar la inocencia y culpabilidad. medios Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, fue entrevistado por Eduardo Feynman en el noticiero de la señal A24 y señaló como al pasar que le metieron la mano en el bolsillo a la gente. Este sincericidio se dio en el marco de las preguntas al ministro sobre los 10 millones que cobrará Federico Andajasi por hacer una tira en la televisión pública. Pero Lo que no podemos perder de vista que están debatiendo dos proyectos de futuro. Dos proyectos ah, de eso futuro. sin duda. Y son dos proyectos distintos. Nosotros creemos una sociedad abierta al mundo que genere empleo de calidad para todos. Sabemos que cometimos errores que a lo mejor la gente, obviamente, en nuestro afán de, de poner rápido a la Argentina de pie, no había condiciones para, para hacer... bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés a la gente se achicaron su bolsillo, tendremos que ir contemplando más situa esta situación ese es un proyecto, y otro proyecto es mucho más cerrado, es mucho más cerrado que tiene, que yo creo que es un proyecto antiguo, que no protege realmente a los argentinos, y sobre todo que promete cosas para el corto plazo que después en poco tiempo no se dan no se dan Derechos humanos. La cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle, brindó una conferencia de prensa para anunciar la presentación que hará hoy ante la justicia, fecha en la que se cumplen 43 años del secuestro y desaparición forzada en pleno embarazo de Ana María Barballe y de su esposo Julio César Galici. Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz. A pesar de los 43 años que pasaron, hasta ahora no hay noticias de muchos de los desaparecidos y lógicamente que la búsqueda continúa, buscando la verdad, la justicia, ¿qué pasó con tantos desaparecidos? No? Y, y bueno, aquí estamos para acompañarlo, ya en otro momento lo hizo también Nora Cortiña, y en este momento hay que tratar de poner en evidencia qué es lo que está pasando con la política de derechos humanos en el país. Judiciales. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación comenzó con las audiencias de especialistas que se explayaron sobre el nuevo Código Penal enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Alta. Ismael Jalil, representante legal de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Mientras estamos aquí nosotros intentando debatir estos aspectos, en las calles del país y más precisamente en las barbas de este Congreso, miles de personas se disponen a marchar contra una de las prácticas más repudiables que el Estado tiene y que es la del gatillo fácil es la represión como política de Estado en su más alta expresión, por lo menos en la que refiere al control social difuso en las calles. Sociales. Se realiza una jornada nacional de lucha en reclamo por la crisis social y económica con distintas actividades encabezadas por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. Reclaman trabajo genuino, apertura de los programas sociales para todos los desocupados, duplicación de los montos de los programas sociales, así como aumento calidad y variedad en los alimentos para los comedores escolares. Sindicales. Los Metro delegados anunciaron una nueva medida de fuerza a partir de las 21 en las seis líneas de subte y el premetro, ante la falta de acuerdo para la designación de personal en las boleterías de las nuevas estaciones de la línea E. Además, la empresa Metrovías reconoció en una comunicación interna que hay tres trabajadores del subte de la línea B afectados por asbesto. Se trata de empleados de los talleres a los que les diagnosticaron placas pleurales, es decir, un engrosamiento de la pleura producida por la exposición al material contaminante, cuya presencia en los porteños vienen denunciando hace casi dos años los metrodelegados. Roberto Pianelli, secretario general de metrodelegados. El amianto o arresto, cuando uno lo inhala, sucede que en su término de la estancia, es decir, antes que aparezca la enfermedad, pueden pasar 15, 20 años sin que la enfermedad aparezca y estar contaminado. Entonces, todo aquel que estuvo en contacto, trabajando con el amianto, tiene que tener una guilia médica de toda la vida. Todos los años tiene que hacerse estudios. Cuando empezamos a hacer los análisis, simplemente a un grupo muy limitado todavía, trabajadores en la línea B con un total de la línea B que son aproximadamente 600, son los primeros que encontramos 5 trabajadores con una de las patologías provocadas por el amianto, ¿ok? o, o amesto, ¿no? que es lo mismo, y lo que, ¿no? que se llama placas pleurales o engrosamiento de la pleura, que es la capa que, que cubre el pulmón y que fueron producidas por el contacto con el amianto. año por año uno se va quedando sin capacidad pulmonar hasta que termina muriéndose por asistia, ¿no? Medios. En una entrevista emitida el martes a medianoche por A24, el periodista y escritor Jorge Asís se explayó sobre el panorama electoral del gobierno y la desastrosa situación económica que atraviesa el país, profundizada tras la derrota en las PASO. Además, sentenció que el Fondo Monetario no solamente es cómplice, sino que es el responsable de la crisis. Cuando vos tenés una utopía, llegar hasta el 27 de octubre, porque no te da el país, porque la realidad no te da, porque el país está absolutamente congelado, parado, y en el medio tenés el fondo, que el fondo aquí también entra como un instrumento y empieza a jugar la propia interna del fondo. El fondo es cómplice del gobierno porque hubo decenas de miles de millones de dólares que se fugaron como el Chapo Guzmán. No es patear el tablero, no puede asociarse porque no puede legitimar las irregularidades que hubo en el acuerdo entre el presidente y el fondo. Los incumplimientos. Incumplimiento de pautas. Y que la guita se voló, hermano. La guita se voló. Para que la guita vuele. No hacen falta bolsos acá ahora. Con una buena computadora. Eh. La, la, la guita desapareció Economía El gobierno nacional anunció una reestructuración de la deuda con bonistas para contener la corrida financiera Que arrasa con las reservas internacionales La propuesta de emergencia prevé comenzar a renegociar el crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional Con el objetivo de extender el plazo de devolución por consiguiente, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hizo oficial la intención de la Casa Rosada de renegociar la gigantesca deuda. Lo hizo durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la renegociación con el verbo reperfilar. Vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los, plazos de, de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera. Bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva Con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento Sin quitas de capital ni intereses A fin de completar un perfil financiero de Nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023 Hemos propuesto a ese organismo internacional Y esto fue una de las sugerencias que recibimos De la fuerza de la oposición Que nos pareció prudente, razonable y oportuna A ese organismo internacional iniciar el diálogo Que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato Para reperfilar ...los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Gobierno. El presidente Mauricio Macri... ...brindó un sorpresivo mensaje esta mañana... ...mientras participaba de la votadura del buque Santiago Tandanor. Hizo alusión a las últimas medidas económicas... ...adoptadas por su gobierno... ...para tranquilizar a los mercados... ...y afirmó que buscan reducir la incertidumbre se ha generado una incertidumbre política con estos pasos y que han tenido, lamentablemente, consecuencias económicas. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo. Por eso estoy acá, porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad, poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas e implementando todas las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente, pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país Sabemos el peso que tiene cada paso que damos y cómo incide en el presente y en el futuro de los argentinos. Sociedad. Un masivo acto convocado por trabajadores y trabajadoras de la economía popular tuvo como objetivo reclamar por los alarmantes niveles de pobreza que se intensificaron debido a la última mega devaluación. La consigna fue, urgencia para enfrentar el hambre, en una jornada que comprendió movilizaciones y reclamos en varios puntos del país. Política. La diputada nacional, Elisa Carrió, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que no estuvo relacionado con lo expuesto por el ministro Lacunza, aunque sí se refirió al Fondo Monetario Internacional y culpó al kirchnerismo de imponer el caos para generar desorden. ...para restablecer el orden constitucional, legal... ...y la paz social, hay que votar a Cambiemos... ...y así va a ser, porque en la teoría política... ...cuando alguien siembra el caos, pero no tiene una fuerza acá por ejemplo se desarrollaba la teoría del caos para que asuman las dictaduras militares pero ahora no hay militares para asumir con lo cual el orden constitucional es el único orden posible y ese orden lo representa la república el presidente Macri pero tranquilícense porque llegamos a octubre y ganamos, le ganamos por paliza porque lo que quedó claro ahora a todos los argentinos es que el causante, los causantes del desorden y del caos son ellos que los que no quieren bajar impuestos son ellos. Nosotros tuvimos que mantener los impuestos, por ejemplo, de no subir el mínimo no imponible, porque lo demandaban los gobernadores, que además tienen plata guardada. Entonces tenemos superávit de los PJ contra déficit nuestro y hambre de la gente. Así no es. Política. Una parte de la oposición en la Cámara de Diputados cuestionó la decisión del gobierno de extender los vencimientos de la deuda pública, parte de la cual deberá ser tratada en el Congreso. El jefe del bloque Frente para la Victoria en el recinto, Agustín Rossi, consideró que lo que hizo el oficialismo fue patear la pelota para adelante y consideró que la administración de Mauricio Macri, desde que asumió en la Casa Rosada, inició un camino de endeudamiento irresponsable. Porque yo recuerdo que en el año 2018 cuando nosotros eh, le dijimos al gobierno que eh, antes de firmar el acuerdo con el fondo tenía que debatir el acuerdo con el fondo en el Congreso de la Nación. El gobierno se negó a debatir el acuerdo con el fondo en el Congreso, convocamos una sesión especial en ese momento y solamente no tuvimos el quórum para poder hacerlo. Entonces cuando las papas queman vienen al Congreso, cuando se sentían un poco fortalecidos esquivan el Congreso. ¿no? Economía. El presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, analizó las medidas del Poder Ejecutivo que implican un default técnico y advirtió sobre la posibilidad de que el Banco Central se quede sin reservas. Bueno, era un, un final encantado porque al nosotros teníamos números que entrando el desembolso del fondo de los 5.400 millones que se podía pagar los, los cupones y los títulos pero no así las letras que decían en un mes no nos daban con lo cual ya preveíamos algún escenario de ese estilo, quizás podría haber sido un poco peor desde nuestro punto de vista porque en este caso no, no hay quita ni inclusión de intereses eh, hay aseguramiento de plazo. Lo que implica un default técnico en el punto de vista, que no es lo mismo que un default. Un default es no pagar, un default técnico es incumplir una condición en el préstamo. Pero bueno, eh, hay un cambio de condiciones y lo, lo, lo estamos esperando provincia. Dirigentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Industriales mantuvieron un encuentro con el candidato a gobernador bonaerense Axel kisilov y el economista Augusto Costa para debatir sobre las políticas destinadas a las pymes de la provincia. En este marco, el presidente de Cejera, Marcelo Fernández Sostuvo que en varios distritos de la provincia, los empresarios pymes han comenzado a participar activamente en política, involucrándose para aportar y ayudar, porque son momentos donde se va a necesitar de todos. sindicales las organizaciones sindicales, agrupadas en el plenario del sindicalismo combativo, realizan una movilización a la Secretaría de Trabajo y reclaman un paro de 36 horas a las centrales sindicales. Exigen además la reapertura de las paritarias, libres y con cláusula de actualización automática, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la prohibición de despidos. Mariana Escayola, Secretaria General de ADEMIS. Nos movilizamos en el marco de un paro, mañana vamos a estar parando la docencia de la Ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con una exigencia, un llamado urgente a la mesa salarial en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hemos presentado un pedido formal eh, a la semana después de las pasos. ya veníamos con un retraso salarial, el gobierno no nos está dando respuesta, no nos está convocando, estamos diciendo que necesitamos un aumento de emergencia y una indexación mensual automática en función de la inflación